Casoncito, yo soy mi cocorito Buenos días chicos Buenos Vamos días. a desayunar cereal Y este cereal de aquí Es el de Hayatito El desayuna cereal de niños Porque es un niño grande <ríe> No quería que les dijera porque le daba vergüenza, pero pues es la realidad. Él siempre come ese que son como sucaritas Y yo, que soy un adulto responsable y trabajadora, como este que es de granola con frutitas. Honore Uri Achenita. ¿Eso machizo? De no mo machizo. adultos Adult saram de lirongo. Chicos, ya estamos afuera de la casa este, Hoy es un día diferente No les grabamos mucho en la mañana Porque estuvimos un poco ocupados Porque hoy rentamos un coche y nos vamos a ir a pasear Pero les vamos a enseñar el coche que rentamos Rentamos el, el modelo más pequeño Y nos llegó esto Miren nada más lo que llegó Este colorcito Y además es una mami Miren cómo se abre la puerta se abre sola, eh. Hola. Aquí tenemos al chofer estrella, callatito ¿Sabían que en Japón se maneja del otro lado? Eh, aquí es el asiento del copiloto. Y miren esto. ¿Por qué el asiento del copiloto está hasta allá? El es <risa> ¡Ay, ya! ¡Yo tengo papa! ¡Acora, Brutus, loco! 미니 디스크? 미니 디스크? 미니 디스크? 미니 디스크? 미니 디스크? 미니 디스크? 미니 디스크? MD인가? 그런 미니 같다. 미니 디스크? 미니 디스크? 미니 디스크? 미니 디스크? 미니 디스크? 미니 Oigan, y hoy vamos de paseo a una villa inglesa. Así descubrimos una villa inglesa en Instagram que está como una hora de nuestra casa. Por eso rentamos coche. Y no sé, la vimos y nos llamó mucho la atención porque acabamos de ver los dos juntos, and y <ríe> Y nos emocionamos mucho porque nos gustó demasiado la serie. Sí, en que sí? Ah, y también vimos hola en sí. Entonces, estamos un poco traumados con esa época y queríamos ir por tiendas, hasta vestuarios para rentar y toda la cosa. No sé si vayamos a rentar vestuarios, pero sí es una es un, es una como pequeña son como construcciones de casitas antiguas estilo inglés uh -huh. y hay cafetería, restaurante, tiendas fish and chips y fish and chips sí ese es un platillo típico de Inglaterra y él lo quiere probar nunca lo ha probado entonces es a donde vamos a ir hoy sí venido al Seven Eleven a comprar algunos snacks. Ok. Vamos a comprar dos de estos. Es de mis cafés favoritos. Saben delicioso. Hey, no puedo. de okay. Miren y al final pues nos compramos el café ole. miren ya vieron cómo escriben aquí ole. Le ponen ole. Y también este panecito que dice gallito que está bien rico. Y me muero. Pam cojen. Pam cojen. Pam. Pam Ah, pues aquí como está escrito. Pam cojen. Ok. ¡Itadakimasu! Itadakimasu. Oiga chicos y aprovechando que andamos en carretera y tenemos un ratillo aquí en el coche para platicar les quiero contar que seguramente ya lo notaron pero tenemos nueva cámara entonces la calidad de los videos pues espero que mejore pero ha sido una odisea esta cámara y les quiero contar todo el chisme al respecto pues yo tenía ganas ya tenía como dos años con ganas de comprarme una nueva cámara y estoy investigando, investigando, investigando porque ahorita ya por fin había ahorrado el dinero suficiente para comprarme una nueva y total que encontré una Sony, la Sony ZB1 que resulta que es una cámara especial para bloggers y que es como que con muchos filtros y con todo lo que necesita un blogger para utilizar una cámara, entonces dije esta es la cámara perfecta para nosotros porque pues vamos iniciando este canal y queremos hacer todo lo mejor posible vamos aprendiendo en el proceso también porque pues es la primera vez que yo hago vlogs y no soy nada experta en el tema pero ahí vamos aprendiendo y total que compramos la cámara la compramos en la página web de Sony Japón porque pues es una, es una marca japonesa y hasta nos salía más económico comprarla aquí en Japón a comprarla en otro lado entonces total que la compramos llegó la cámara yo súper emocionada hice un y les enseñé las historias de Instagram bueno, parecía Navidad, yo me sentía como niña chiquita en Navidad, estaba súper emocionada, puse a cargar la cámara y de repente ya cuando ya la podía usar, la prendo y veo que está en japonés. Y yo, ay, está en japonés. Y pues obvio la compré, la compré en Japón. Bueno, le voy a cambiar el idioma. Pues nada, que no tenía menú para cambiar el idioma. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que no tiene menú para cambiar el idioma? Todos los electrónicos que compra uno, le puede elegir el idioma en que lo quiere usar. Celulares, computadoras, cámaras. O sea, yo tengo más cámaras y siempre se puede elegir qué idioma. Este, en qué idioma quieres usar tu electrónico. Y esta no se podía. Y ahí está Hayato llamándola al servicio cliente. Pues nada, resulta que Sony Japón, todo lo que vende aquí en Japón, está solamente en japonés. Y no tiene la opción de cambiar el idioma. Y no sabe yo soy una drama queen todo el día en la cama chilla, chilla. ay que mi cámara porque no aceptaban cambios ni devoluciones aquí se está riendo el otro no aceptaban cambios ni devoluciones y yo ay todos mis ahorros en una cámara en japonés que no puedo usar chilla, chilla, todo el día porque pues estaba bien triste de que yo pensé que me había comprado una nueva cámara y pues resulta que estaba todo en japonés al final, ya después, como a los dos días, le cambiamos todos los settings, los pu la pusimos toda en automático. Y pues nada más le doy play y empiezo a grabar, ¿verdad? Pero <laughs> ya la estamos usando y toda la cosa. De hecho, hoy la estamos estrenando así en un blog blog. Así que espero que se vea muy bien y que quede bien el video. Pero esa fue la historia con nuestra nueva cámara. Sí. O sí, <laughs> Fighting. No, drama queen wipe. Sí, John Eaters Hamilton John manibrosa <risa> estaba muy triste se me rompió mi corazoncito yo así mi, mi cocorito entonces total que ya dije bueno voy a pensar positivo es una cámara que compramos para este canal de vlogs en pareja que hacemos mi esposo japonés y yo con esta cámara japonesita entonces le, le dije a la cámara mira, ya vamos a hacer las pases y bienvenida a mi familia de cámaras todas son mexicanas y toda es la primera japonesa entonces ya estoy contenta con mi cámara usándola y espero que quede bien el video y que se vea bien la calidad porque todavía les digo, andamos aprendiendo a moverla y toda la cosa ya llegamos aquí están ya las banderitas de Inglaterra bienvenido Wow! Wow! Yongguguida. Órale! Yongguguingo kata. Hemos llegado a Londres. Hayatito. How do you feel yeah. that you came for the first time to Young Ah! Here is very, very beautiful. Very beautiful. Your yeah. first time in England? Yeah. Miren, y así luce me sorprende que aquí en Japón, o sea pero de todo tienen yo creo que uno no se termina imaginando lo que se puede encontrar en este país miren aquí tiene una tienda de vestidos de novia Ice cream? Sí. Mami. Today is close. Uh, today is close. Okay. Yes, but it's very cute mm -hmm. mm. Por acá tenemos fish and chips, lo que él quiere comer. Fish and chips. Sí. Potato bucket and tea. Oh. Brunch, meat pie. Wow. Pasta. Pasta risotto. Y bueno, vamos a entrar primero al fish and chips, que es lo que él quiere comer. 응. 우리는 레스토랑 안에 들어가서 먼저 시켰어요. 근데 자리가 없어서 3, 40분 정도 기다려야 되는데 응. 그 동안 사진을 찍고 얘기를 하고 응. 재밌게 보내요. 오케이. 오케이. <웃음> 와, 레스토랑 에리어에 왔는데 네, 크다! <아> 여기 안에, 들어가면 아. 와우. 사람들 볼수 있고. 와우, estoy muy sorprendida, de verdad. Yo pensé que era como lo de afuera nada más. Y si tiene bastantes cositas para curiosear. 니가 뭔가 이티? 니가 니가 니가 니가 It's a beautiful harp. Uh, Can I play it? Yeah, but no, no, no. no? no but it it takes around one uh, million. One million Dollar. To play the the harp? No, no, no, no. You buy. Ah, I eh, buy. Um. Well, thank you. I'm going to another store. Why? I don't like here. Bye. It's too expensive. Bye. Bye. Salido en emergencia porque ya está nuestra comida. ¡Wow! y ¡Wow! ¡Too big! Chicos, y ya llegó la comida. Yo pedí el pie de carne y viene acompañado de papitas y de ensaladita. Y allá te el fish and chips que viene acompañado de papas y de pan con ajo. Y les tenemos que enseñar el salero. La reina de Inglaterra se convirtió en un salero. No murié. Estoy cansada hoy. She has to go to the doctor. Creo que la comida me hizo daño y tengo diarrea. Normalmente mi estómago es muy fuerte. Nunca me ando enfermando. Este es el que se enferma de la panza. Y hoy me hizo daño la comida. Y hoy no. Está arruinando mi paseo esto. Necesito agüita o algo que, que me ayude a quitarme ese saborcito de la comida <mán�> <estructura> ay, <ésta> se sorprende con todo yes. qué? un 그리고 뿔, 괜찮아, 좀 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 너무 비싸다고 저, 여자. 저, 저, 수 저, 저, 저, ya llegamos a donde están las florecitas y ya nos pusimos nuestro suéter porque está fresco. Yume Cosmos Sí, así se llama la florecita. Miren, hay como un mercadito con muchos puestecitos y también se puede comer algo. Y bondora Sí, Wow, chicos, qué bonito. No puedo, yo amo las flores, me encantan. Wow, qué Wow perrito en una sillita y le están haciendo photoshoot es cute. un modelo, es un modelo perrito, mi perro jamás se quedaría en esa silla tranquilo wow estoy impresionada del modelo perrito, su perrito se podría quedar así, yo tengo una perrita poodle en México y ella no podría estar quieta y ya se acabó nuestra aventura ya vamos de regreso a la casa Che chiii! ¡Ahora somos muy de estar en casa, nos gusta pero nos divertimos mucho y al final y machima que cámara es muy bien 생각보다 puedo hacer eso y se ve muy bien se ¡yes! Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.